Advertencia. Algo anda mal. Tengo un mal presentimiento. No, no, no, no. ¿A dónde se fueron? Freddy, te lo juro que si tú los robaste. No, no, no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En la anterior pizzería, tú estabas ahí. Tu jefe me convirtió en un monstruo. Mantén tu boca cerrada. Bonnie. Oh, ese ya no es Bonnie. Bueno, no del todo. ¿Qué le has hecho? Nada comparado con lo que te voy a hacer. ¿Qué quieres decir? Dime. ¿Has estado teniendo pesadillas últimamente sobre él? Sí. Cuando fui creado, él tomó no parte de su alma poniéndomela en mi traje, dándome vida a mí y a las demás madres. Esto significa que estamos parcialmente conectados espiritualmente, por con lo que puedo detectar cómo se siente, qué piensa y dónde está. ¿Y dónde está la hora? En tu cabeza. Así que empecemos. No, no, no, por favor, por favor, no lo hagas, para. Dios, estoy nervioso. ¿Y si a ella no le gusta? Okayo, Kai, Fox Foxy, calmate, son solo flores. A Mangle le va a gustar. Hey, um, Mangle, ¿estás ahí? Tengo, uh, algo para ti. ¿Mangle? ¿Has visto a Mangle por aquí? He estado pensando desde lo que pasó ayer cuando vi el mundo por primera vez Bueno, lo que queda al menos Y... Quiero decir... No importa, iré al grano Quiero... ¿Quieres salir de nuevo? Exactamente. No tuvimos suficiente tiempo y podíamos haber averiguado qué fue lo que causó el apocalipsis, incluso descubrir si hay más de nosotros por ahí. ¿A qué costo? Hay amenazas potenciales a nuestro alrededor. Aquí es seguro, así que será mejor que se mantenga así. Tal vez ahí es donde está ella. ¿Qué pasa ahora? Foxy No te atrevas a dar otro paso